de macabro de Halloween y he hecho una casita spooky, una casa embrujada eh, para que puedas ver los pasos te invito a ver mi parte 1 para que puedas entender un poco mejor cómo hemos hecho esto como hemos llegado mejor dicho hasta aquí bien entonces como ya está cortado como ya lo hemos visto en la parte 1 lo único que vamos a hacer ahora es pintarle la base la base color blanco, un poquito de de pibia y un poquito de agua con una brocha antigua que tengas en casa lo pintamos y lo dejamos secar para que se seque más rápido te recomiendo que uses una maquinita secadora en todo caso si no lo tienes no te preocupes puedes dejarlo secar al aire normal y está bien usas un plástico siempre para proteger tu mesa además de que es muy fácil poder limpiarlo después del plástico y lo puedes reusar entonces yo rápidamente voy pintando todo lo que es la base al contorno y lo seco para poderle dar el tono, el color Lo voy haciendo y lo pinto todo alrededor. Cuando le he terminado de pintar la base, lo dejo secar y entonces pasamos al segundo paso que es darle color. Bien, entonces ya después de que le hemos dado la base, estoy pasándole en las partes donde va a ser el color blanco un blanco sin eh, mezcla, espeso, totalmente espesito. Aquí en el centro voy a hacer las calaveras. Eh, es Halloween y tiene que ser muy horroroso. <ríe> Entonces, pongo aquí todo muy bien espesito es decir no lo no lo paso al pincelada lo dejo que sea espeso te lo voy a hacer mostrar te lo voy a acercar un poquito para que lo puedas ver la espesura entonces hacemos todo lo que es alrededor dónde van a ir los huesos unidos y lo dejamos secar para pasar al siguiente paso igualmente lo hago con el fantasmita lo hago muy espeso así como hice con el gingerbread ¿no? que se le podía ver muy espesito la carita los bracitos, bien. No te preocupes si, si ensucias el plástico porque con el, el, los pañitos húmedos te puedes limpiar para no manchar. Y también puedes limpiar tu mesa. ¿ves? Aquí por ejemplo en las manchitas, ¿ves? Como salen todos muy rápidas y no manchas tu mesa. Entonces, ahora lo secamos. Yo uso la secadora y así podemos pasar al siguiente paso. Bien, entonces ahora que ya está seco, eh, sí, aquí está Mr. Leone, siempre curioso siempre viendo qué cosa hace uno y de paso que quiere mucha cudle, cocolina muchas caricias bien entonces ahora que ya está seco como puedes ver la parte que le he eh, hecho más eh, que parezca 3d están un poco sobresaltadas. Bien, entonces vamos a usar los colores tétricos, que es de Halloween. Color gris, negro... Ahora, para la casa, las ventanas la voy a hacer color amarillo. Vamos a iniciar con el color amarillo. Las ventanas. Eh, ¿Por qué amarillo? Porque es la luz, ¿no? Es como si estuviese la luz encendida en la casa de las brujas, de la casa spooky la casa embrujada como la quieras llamar no igualmente vamos a hacerlo de una forma que no sea muy eh, muy tirante vamos a hacerlo esponjoso igualmente muy chiquitito Yo le hablo en italiano a Leone porque León solamente entiende italiano. Aquí, ahora en Inglaterra, cuando escucha el inglés, muy poco. Bien, entonces te voy mostrando cómo va quedando la ventana en 3D. Sí, seguimos dándole la otra ventana y así después de pintar la ventana pintamos la casa con los tonos téticos y veteamos al contorno del, de este fantasmita que está mirando por la ventana entonces ya que he hecho las ventanas se va a pintar lo que es la casa yo he decidido hacerlo color eh, lila y, y las tumbas van a tener que ser color gris entonces como sabes siempre el tiempo en internet tiene que ser muy rápido estos son portapíldoras yo las uso para mm, portacolores cuando me queda algún color aquí lo dejo y lo, lo guardo estas paredes si sí tienen que ir bien no eh, no esponjosas estas paredes tienen que ir de esta forma el diseño para que parezca viejo no, antiguo Aquí lo cerco para que lo puedas ver. Tiene que tener el toque eh, antiguo, el toque viejo, ¿no? Y el techo será color negro. damos así y lo pasamos después el color negro no te preocupes porque después lo vamos a rivetear con color negro lo importante es que tome el color como si fuese una pared vieja yo lo voy a voltear aquí para poderlo pintar porque si no, no voy a poder dar el contorno a llegar hasta la tumba y así lo limpiamos rápidamente y entonces lo pintaré con el color gris para que lo puedas ver que será la tumba igualmente tiene que ser de una forma antigua vieja entonces vamos a hacerlo no bien pintada vamos a darle un tono así que parezca antiguo viejo de esta forma le damos una forma tétrica vieja, ¿no? ahí te lo acerco aquí lo puedes ver, ves entonces después de pintar así color tétrico las tumbas vamos a pintar la, el techo vamos a pintar el techo de color negro y lo dejamos secar para poder pasar al siguiente paso Bien, entonces que ya le he pintado gris las tumbas vamos a pintar el techo negro pero la chimenea lo voy a hacer también de color gris vamos a hacer las rayas para que parezca viejo bien Te voy a que lo puede hacer. Ahora vamos a darle con el color negro el techo. lo vamos a hacer igualmente como si estuviese <coughs> viejo. Las rayas. Aquí. Vamos a terminar aquí, esta parte de acá. es que ya está pintado el techo así, negro, macabro, vamos a poner las letras RIP. Pero antes tengo que hacer lo que es el, la división de las ventanas. las piscas de negro en la punta del, de la chimenea. Después aquí para que parezca ladrillos viejos. La boquita de cuántas metas. Los ojos lo voy a marcar con el marcador. secar y entonces para poder diseñarle lo que es lo tenebroso esta parte de aquí que es la más baja yo estaba pensando en hacerle en color azul en azul en color azul oscuro para darle la combinación de tono eh, tenebroso merecerlo y te muestro como es más o menos mi idea la parte de aquí que lo pienso hacer de color azul de esta manera muy tenebroso todo como se calvo Entonces voy pintando todo azul, toda esta parte de aquí, no el, el, el fantasma, ni tampoco en la parte de aquí del centro porque son los huesos. Bien, entonces yo avanzo en pintar, lo seco y vamos al siguiente paso. Bien, con los glitters de colores le he dado un toque de brillo. Lo voy a acercar para que lo puedas ver. Creo que es así. Está el brillo en la casa, en la parte de abajo y en las tumbas. Bien, ahora, para decorarlo yo ya tengo diseños que los he reciclado de otros trabajos entonces he salvado lo que es un murciélago y calabazas y los decoraré así ahora tengo otros fantasmitas como este Está todo hecho de foami con los ojitos brillantes, míralo. Puedo ponerle aquí, atrás. ¿O quizás aquí. O en la parte aquí, en la esquinita. Como que está saliendo, ¿no? Como que está volando. <ríe> Un poco de imaginación. Bien, entonces voy a usar. Lo que es eh, el tape eh, 3D, que es el más adecuado para esto. Entonces, ay, voy a cortarlo en cuadrados. Y lo pegamos rápidamente. Esta manera. no tapando mucho porque sabes que el reloj va a ir en esta parte Si no quieres hacerlo de foami, como son estos, estos son hechos de totalmente de foami. Y eh, pintados con plumones y escarcha. Puedes usar otros. Centro o cartón pintado con acrílicos. lo vamos a poner de esta manera como que ve como que está volando uh realmente muy monstruoso bien, ahora agarramos el, el reloj de pared y lo decoramos ahora voy a usar la, el tape doble el doble tape para poder poner ponerlo en los cuatro ángulos no muy grueso porque sabes que es solamente de un centímetro dependiendo de tu reloj ahora con la pincita lo voy a sacar la parte de encima para que quede todo de lo que es el tape adhesivo. el diseño está monstruosamente irreconocible Ahí voy a en su sitio para que quede libre la, la mesa y puedas ver totalmente el diseño mira qué monstruoso quedó <ríe> así es como quedó el, el reloj Brillante, monstruoso y bellísimo para que lo puedas poner en tu casa. Bueno, por el día de hoy entonces terminamos con la segunda parte de Halloween, el teléfono, el, el, el reloj de pared decorado. Y, y la parte 1 que es el Gingerbread for Christmas, for Navidad. Te invito a que te puedas suscribir a mi canal si es que aún no lo has hecho. Me dejes el comentario abajo, debajo de la casita de información están todos los materiales. Y muchas gracias por verme, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos a la próxima. ¡Chao!